Hola, muy buenas. Soy Rubén García, de Strati eh, Somos una compañía que estamos en más de 10 países y estoy espectacularmente eh, alucinado con el curso de Maestro de Maestros. Eh, me, ha, me, ha dejado, me ha transformado en muchísimos puntos de mi vida. Eh, me ha permitido tener una visión absolutamente diferente de cosas que antes veía de una forma y como, como las veo ahora. Eh, me ha permitido tener un, un enfoque de negocio mucho más dirigido y mucho más eh, focalizado y la verdad es que bueno eh, es un lujo poder estar poder haber podido asistir a este a este maestro de maestros quinta edición porque desde luego me llevo muchísimo y, y me llevo muchísimo muy muy muy muy bueno y bueno lo único que os puedo decir es que si de verdad queréis eh, transformar eh, vuestro enfoque de negocio vuestro enfoque eh, a nivel de crecimiento a nivel de, de impacto brutal os recomiendo mil por cien Maestro de maestros. Es algo que jamás en ningún otro sitio vais a poder conseguir. Yo lo hice a alguien que ha trabajado con más de 400 compañías en todo el mundo.